Se encuentra detenido en el destacamento del municipio de Pimentel, un joven, a quien se le acusa y admite haber vendido los trastes de su madre. El caso tuyo dice que tú vendiste todos los trastes de, de tu casa, ¿qué pasó? Lo vendí porque la mamá es que no, no, no, no quiero allá en tu casa. Ah, entonces, ¿qué te puso la crédito? Más. No, no, no. ¿Vendiste todo? Eh? ¿Arrancaste la puerta? No. Para que no me vayáis, si tengo que caso de malo, lo hacer. En cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.